Sacar a un arrendatario de un inmueble destinado a vivienda por motivo de venta solo es posible siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos. El día de hoy veremos el procedimiento que debe cumplir el arrendador del inmueble, sea el dueño o sea una inmobiliaria, para que el inquilino esté obligado a desocupar el inmueble. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. La ley de arrendamiento en Colombia contempla como justa causa de terminación del contrato la venta del inmueble. Invocando esta causal no hay necesidad de pagarle al arrendatario ni un solo peso por motivo de indemnización, pero esta causal solo puede invocarse si el inmueble ya fue vendido al momento de hacer la notificación. No es para por si lo pienso vender o si tengo una mera expectativa de venta. En este caso no sería válida la justa causa y el arrendatario no estaría obligado a desocupar el inmueble. ¿Cuándo aplica? Esta causal puede llegar a ser invocada tanto en la primera vigencia del contrato como en las prórrogas subsiguientes. ¿Cuánto tiempo de preaviso? El preaviso tiene que darse con no menos de tres meses antes de la finalización de la primera vigencia o la finalización de las prórrogas, es decir, no se puede dar en cualquier momento. Antes de pasar al procedimiento para la terminación, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas cada vez que publiquemos un video nuevo. El preaviso se tiene que dar al arrendatario a través de una comunicación escrita enviada por correo certificado. Y aunque sabemos que no hay que pagarle ni un solo peso al arrendatario, sí es cierto que el propietario o el arrendador tiene que meterse la mano al bolsillo para constituir una garantía cuya constancia debe acompañar obligatoriamente ese escrito de notificación. Y esa garantía es precisamente para garantizarle al inquilino que como propietario vendedor dentro de los seis meses siguientes a la desocupación le entregó el inmueble al nuevo propietario. El valor de esa garantía es equivalente a seis cánones de arrendamiento. No es que tenga que pagar seis cánones de arrendamiento el propietario al inquilino, no. Ese es el valor de la póliza normalmente la póliza vale un 10% del valor total que se garantiza. Entonces, si a la carta de preaviso el propietario o el arrendador no le anexan la constancia de haber constituido esa póliza, esa garantía, el contrato se entenderá prorrogado y el arrendatario no está obligado a desocupar el inmueble. Y hasta aquí lo que dice la ley. Antes de pasar a mis comentarios al margen, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana, me sigas en redes, a ti... no, eh, comparte este video y regálame un like. Recuerda que todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche tenemos un video nuevo. Lo que pasa es que en nuestro país nosotros utilizamos mucho, conjugamos mucho el verbo cuajar. Y como ha cuajado durante tantos años que una persona, una, un propietario o arrendador le manda la carta al inquilino con tres mesecitos y el inquilino se iba porque pues no conocía de las normas, entonces se pensó que esa era la regla, que así funciona la ley y resulta que no. Los arrendatarios ya saben cómo funcionan las cosas y no podemos, digamos, eh, te tener ventaja bajo la ignorancia de otra persona. Hoy por hoy, a un inquilino hay que notificarle con el tiempo que señale la ley y dependiendo el caso o hay que pagar la indemnización o acreditarle una justa causa, pero las justas causas tienen unos requisitos que como en el caso de la venta del inmueble hay que pagarle, hay que constituir una póliza. En una oportunidad yo adelanté el trámite para conseguir esta garantía, llamé a tres aseguradoras una de ellas me dio con el chiste, pero me dijo que esa póliza, aparte de costar el 10% del valor de los 6 meses, tenía que dejar un depósito equivalente a tres canones de arrendamiento, por si las flies, pues el propietario incumplía. Entonces yo le dije al propietario, pues con lo que vale la póliza, pues hablemos con el arrendatario y miremos a ver si a él le conviene también irse en cualquier momento que es como la alternativa que yo más he utilizado y que me va muy bien hablamos con el arrendatario, le pagamos un canon y medio de indemnización y terminamos como dice el artículo 21 de la ley 820 de mutuo acuerdo, levantamos un acta y todo tranquilo resultó siendo más fácil y práctico y es que si el propietario adelanta el trámite de la póliza el arrendatario no ve un solo peso y realmente, negociar por un canon, un canon y medio con el arrendatario, es fabuloso para él. Por lo menos se va a ganar un dinerito que le permite el trasteo, el traslado al otro inmueble. Y la fórmula que yo siempre utilizo, no esperar hasta la finalización de la vigencia. Podemos hablar de cualquier tiempo y que el arrendatario solo pague hasta el día exacto en que ocupó el inmueble.